Si la Tierra detuviese su viaje alrededor del Sol, los humanos sentirían un gran frenazo. Como consecuencia, la población en un lado del planeta, sería lanzada al espacio exterior a una velocidad 87 veces superior a la del sonido, atravesando los techos de los edificios si estuviesen dentro. En la cara opuesta, la población quedaría fuertemente incrustada contra el suelo. Incluso si la Tierra frenara lentamente, finalmente caería igualmente hacia el Sol. Aunque tardaríamos 65 días en llegar, en el primer mes las temperaturas aumentarían 50 grados centígrados y llegaríamos a los 125 en el día 50. Todo acabaría al llegar a los 3000.